En este video aprenderás cómo realizar un masaje abdominal en 5 sencillos pasos para facilitar la digestión y tonificar la piel del área abdominal. Utiliza un lubricante para facilitar el desplazamiento de tus manos encima de la piel. Recomendamos aceites naturales con almendras, aloe, oliva o romero. Nunca realices este masaje inmediatamente después de comer y busca una superficie plana, cómoda y rígida para recostarte. Realiza círculos haciendo presión con las manos sin llegar a lastimar por ejercer demasiada fuerza. Primero alternando entre cada mano y después utilizando ambas sincronizadamente para lograr una amplitud de presión mayor, siguiendo siempre el sentido del reloj, es decir, de izquierda a derecha, ya que ese es el sentido en que trabaja nuestro intestino. Con los dedos, presiona repetidamente el vientre yendo de arriba hacia abajo, sin lastimar, pero logrando una presión considerable que ayude al quimo a desplazarse por el intestino. Desliza las manos de forma horizontal, yendo de izquierda a derecha presionando ligeramente con las palmas. Detén el movimiento debajo de la altura de las costillas. Utiliza ambas manos para estimular los costados del abdomen, realiza este movimiento en ambos lados del cuerpo, es un movimiento similar a amasar, presionando con las puntas de los dedos. Por último, utiliza tus pulgares para presionar el vientre, estimulando el intestino grueso para facilitar la expulsión de las heces. Recuerda que todos los movimientos de este video debes repetirlos al menos uno o dos minutos continuos para mejorar la efectividad del masaje abdominal.